¿Por qué, mami? Niña Muedeton. ¿Cuáles niñas, mi amor? Niña A Niña muerta. El video que veremos a continuación es uno de tantos que suceden en la vida cotidiana y que pensamos que solamente sucede en las películas de terror. ¿Alguna vez han escuchado a algún niño decir que ve fantasmas? Que tiene un amigo imaginario o que seres pequeños juegan con él. El video que veremos a continuación fue subido a TikTok. No hay mucha más información al respecto de este, pero lo que podemos ver en él, en verdad, es tétrico. Vamos a ver el video. Mamá, son malas.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 Muertas. ¿Muertas? Sí. ¿Mejongas? ¿Y cómo son? ¿Son grandes o chiquitas? Chiquitas. ¿Chiquitas? ¿Y cómo se llaman? Lupita y Diana. Lupita y Diana. Quiero recomendarles a todos los padres que cuando escuchen alguna historia así de sus hijos, les hagan caso porque muchas de estas ocasiones lo que cuentan es verdadero. Tal vez no podemos explicar ni conozcamos cómo es ese otro mundo o cómo son estas criaturas que ellos dicen percibir. Quizá los niños tengan un don especial o un sentido extra que nosotros los adultos hemos perdido y con el cual pueden percibir extraños seres. No sé si de otra dimensión, no sé si del inframundo, no sé si personas muertas, pero de que ellos pueden ver cosas extrañas, seres y personas que no podemos ver, es real. Póngale mucha atención a sus hijos y crean todo lo que les dicen, porque pueden estar pasando por un episodio que de alguna forma les va a perjudicar en su vida de adultos. Tengan cuidado con ellos y piensen que hay cosas que nosotros no podemos percibir, pero que están cerca de nosotros. Si ustedes conocen alguna historia similar, tienen algún video o alguna anécdota, escríbanmela en los comentarios o mándenme un correo con las evidencias a oxlacooficial@gmail.com o a mi número de Whatsapp que aparecerá en esta parte del video. Mi nombre es Oxlack Castro y no sé si el video que vimos sea real o falso, pero algo sí les digo, esto es muy común en los niños pequeños, así que pongámosle mucha atención.